La denuncia la hizo Ramón Emiliano Marte Martínez, quien es el presidente del bloque de productores a nivel nacional. La situación que nosotros tenemos más de 10 meses corriendo, organizando todos los productores a nivel nacional para la exportación de, pe de pequeños y medianos productores, poder exportar la producción que se produce en el campo. Ya hemos caminado el país dominicano entero. Sin embargo, cuando llegamos a la institución de C2P, 2 p lo que manda es esta nota, a los técnicos para que certifiquen eso y hagan una avalúo y no hacen nada. Santo Domingo es una colonia española, pero agrícola, con capacidad de mantener millones de países que no producen, pero sin embargo nuestro país está estancado. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.